les saluda Liz Escoto. nos encontramos en este ay, momento ay, ay, ay, ay. en el puerto Salvador Allende, este es el ambiente que se está viviendo ya en la vigilia que se está realizando acá en este concierto con Gustavo Leitón, como pueden ver hay un concurso y la gente está bastante animada en estos momentos, en esta celebración previa al 19 de julio en que el pueblo está celebrando que Nicaragua es libre fue precisamente un día 8 de julio se remonta a 1979 en que los nicaragüenses estaban a la espera de que se diera finalmente la noticia de que la revolución satirista había triunfado y que el pueblo de Nicaragua era finalmente libre y por eso desde ese año es que los nicaragüenses desde sus casas, desde los barrios en las comunidades se reúnen para festejar este día histórico en que Nicaragua finalmente fue libre de la tiranía somocista y acá, como pueden observar, están ya entregando los premios de un concurso que se está haciendo con los nicaragüenses. Que vinieron acá a esta vigilia que se está realizando desde el puerto Salvador Allende. Eh, estos son pobladores de acá de Managua que se han congregado acá de manera espontánea para celebrar este histórico día. Hay muchos más, aquí hay niños, aquí hay jóvenes, hay adultos, todos unidos, eh, muy contentos para celebrar este día victorioso para el pueblo de Nicaragua. Nosotros vamos a dejarle un poco de la Ambiente. Vamos a hablar acá con algunos de los pobladores que se encuentran acá presentes, este, vamos a... Hablar con ellos, a ver qué opinan de esta celebración. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, madre? Veo que aquí están bastante animados el ambiente. Cuénteme Tranquilo, qué le parece esta celebración aquí con Gustavo Lequi. Sin querer nos dimos cuenta porque veníamos a la actividad de la familia. Viene usted sola, viene con la familia, con un vecino del barrio que lo invitó. aquí no lo conocía y ahí también me encanta me encanta cuéntame cómo se ganó el premio ¿Qué ah ganó? bailando bailando me gané 500 pesos con la música con Gustavo León y nuestra es papi. con quién es más fino usted vengo con mi madre Coming out, up